Como todas las noches de lunes a viernes, estamos para compartir con un invitado de lujo. Siempre tenemos de lujo acá en el espacio, así que ya estamos listos también con nuestro compañero Ramiro Narváez para poder eh, dar a conocer también el invitado para el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por siempre estar en sintonía y vamos a saludar a nuestro compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Siempre es un gusto, Leonardo, saludarte también en este programa y a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan en todo el mundo a través de este medio digital La Voz del Sur desde Catamayo. Así que en esta ocasión, gracias por estar presentes. Hoy vamos a compartir una vivencia. Vamos a conocer otro rostro que está dejando rastros aquí en nuestro medio y no solo acá en lo que es Catamayo, sino a nivel del país. Y por supuesto, su trabajo también es conocido en otras eh, latitudes. Estamos hablando de un eh, estimado cantautor eh, muy querido, muy nuestro, nacido acá en Catamayo. Sus raíces están acá, pero pues como muchos ha tenido también que salir a otras partes. Bueno, ya nos contará dónde eh, no se encuentra ahora y qué es lo que está haciendo. Bienvenido, Anthony Rivas, a nuestro programa. Hola, Ramiro. Hola, Leonardo. Eh, muchas gracias por invitarme. Buenas noches con todos. Buenas noches, Catamayo. Buenas noches, Loja. Y, y saludar también a todo el país. Eh, una vez más, gracias por la invitación y a ver si conversamos algo con ustedes. Por supuesto, Anthony. Cuéntanos, ¿dónde es que estás ahora mismo? Bueno, ahora estoy aquí en mi casa. <ríe> ah, eh, ahora estoy radicado aquí en la ciudad de Baños, de Agua Santa, un... Eh, una pequeña tierra, más pequeño que Catamayo, pero muy, muy hermosa. Creo que mucha gente conoce acá, es muy turístico, uh -huh. eh, muy cálido también. Y, y me gusta mucho, me gusta mucho por acá. Pero tú eres, eres oriundo de Catamayo. ¿Y cómo fue esa ese viaje hacia ese lugar? ¿Cuál fue el motivo? La pandemia. <ríe> me Me... Por acá yo justo estaba estaba en Quito, estaba en clases y, y bueno, mi mamá vive vive en un, en una parroquia de acá de Baños que se llama Río Negro, que está a 20 uh -huh. minutos de acá. Entonces yo justo vine a visitarla a ella y, y ya pues me agarró la pandemia acá. Entonces uh -huh. desde ahí ya me, me radiqué acá, ya casi ya, vamos a los dos años, pero, pero me gustó, me gustó estar Yeah. Anthony, ¿cómo, es tu, ¿cómo son tus inicios en este tema de la música? Porque tú eres un, un aferrado a este arte musical, tienes algunas eh, experiencias dentro de esto. ¿Y ¿Cómo fue ese primer momento cuando te diste cuenta de que te apasionaba la música? Mm, a ver, eh, creo que desde muy niño siempre me, me, me gustaba cantar, no, desde que estaba en el jardín eso mm -hmm. sí me que, que eh, cuando to tocaba participar representando a los cursos cantando villancicos así en Navidad mm -hmm. y eso, siempre me, me mandaban a mí adelante pero yeah. era la que, la que me incentivaba eso uh -huh. siempre me, me gustó eso me gustaba también eh, pararme frente al espejo y, y, y como actuar hacerme el que actuaba contar chistes claro y de manera, estar vinculado con esto del arte entonces yeah. sí desde, y eso, esas eh, actitudes que tú ibas adoptando, eh, seguramente las iba viendo tu mamá en este caso, el, la persona que está más cercana de los niños. Y a lo mejor, eh, ¿tú recuerdas algo que ella te decía, te preguntaba, eh, algún comentario que ella hacía al respecto en ese tiempo? No, la, la verdad que no, porque, o sea, son... Eh, cuando uno está niño lo ve más como un juego, no creo que los papás, pero... Mm. Oh, cuando ya me vinculé, o sea, ya más a la música fue cuando entré al colegio. Cuando estuve uh -huh. ya en, en, en octavo grado de, del colegio, en Emiliano Ortega, en Catamayo. Eh, ahí formé parte de la estudiantina del, del colegio. Entonces, uh -huh. ahí comen, comencé a, a, a, a estudiar lo que es canto, estudiar música, aprender guitarra y todo eso. ¿Ya? Yeah. No, no era que, que mi mamá me, me metió algún cuchito sino pues, todo no. Todo, todo ¿Y, ¿Y, y qué, dicen tu, qué dicen tus hermanos ellos? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo tres hermanos. Como tres, uh -huh. cuatro. Bueno, eh, por parte de mi familia, eh, no, no, sabes que no, no no son artistas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por eso te digo, yo eh, a los 11 años, yo me fui a vivir con, con mi abuelo en Catamá. Uh -huh. ¿Por ya vivía desde antes acá en Río Negro, entonces yo eh, fui a vivir con mi abuelo y ahí conocí la música, me enamoré de la música y, y comencé a vincularme con él. Entonces, por parte de, de mi familia creo que no no, no no hay artista, soy el único, siempre hay uno. oveja yeah. negra. Soy el único. <risa> no, más bien el, el, el afortunado de poder... Eh, tener esta afinidad con este arte, que ciertamente es bonito, pero también es difícil. Tú ya nos contarás algunas situaciones difíciles que has tenido que atravesar para poder llegar hasta el nivel que te encuentras ahora. Y cuéntanos ya en el tiempo del colegio, esto de la estudiantina, y qué, qué canciones te, te pedían que cantes, o cómo fue esta experiencia ahí de muchacho ya metido en este ambiente de la, de la música, del arte. Uh. Bueno, eh, la estudiantina era más para representar el, el típico grupo que representa el colegio, ¿no? Uh -huh. eh, para, para concursos, eh, algún número que piden por ahí en barrios y eso. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaba estar metido en esas cosas. Ahí también conocí grandes amigos que también ahora se dedican a la música, como es Santiago Aguilar, que también es un gran músico de y Jorge Angamarca, que también eh, se dedicó a la música, estudió música y ahora es un licenciado en música. Uh -huh. eh, eh, hicimos esta, esta estudiantina, ¿no? Con, con, otros, con otros compañeros que no se dedicaron a la música, pero, uh -huh. pero así lo hacíamos aprendiendo. Ahora han pasado ya como 15 años uh -huh. y vemos esos videos de, de antes o esas uh -huh. grabaciones, y te decimos que he hecho pedazos, ¿no? Como sonábamos uh -huh. antes. Pero, pero todo, todo fue así, íbamos a aprendiendo. Sí, un proceso. Un proceso. ¿Y tú, y tú agarraste también, quizá te agarraste de la mano de alguien, de algún buen tutor o un buen maestro, un guía para poder también tú irte formando en este camino de la música. Claro, en el camino, obviamente sí, obviamente sí, pero al principio todo era mm, eh, como. Lo hacíamos así chabacanamente. En ese mm. tiempo era cancionero, entonces todo era por cancioneros, eh, las tablaturas, aprender a tocar. Ya. Yeah. Y claro, es sí. que en ese tiempo no había no había la, la posibilidad de la tecnología que tenemos ahora, como YouTube, para tú bajarte un programa o un tutorial y aprender. Exacto. Claro, tenías que comprar ese el librito para ir viendo las, las notas ahí, todo, ¿no? Eso, eso, eso sí, sí, sí, Entonces, bueno, pero, y, y, y, y nos fue gustando, ¿no?, a, a algunos de nosotros. Eh, bueno, en mi caso nos fue gustando eso, eh, Armamos un grupo de folclore, Bueno, ya estaba armado, no no sé si Leonardo uh -huh. o tú Ramiro ¿se de, de Voces del Sur en 2008. Claro que sí. Claro eh, que sí. Se lo formaron el, el Javi Vega, el Darwin Cuenca, Santiago mismo. Yeah. Entonces, me invitaron a tocar con ellos. Ahí yo yo entré como vientista, como, yeah. como, como vientista de la agrupación. No cantaba yo en ese tiempo. Uh -huh. yo, yo lo que hacía era tocar quena eh, y Zampoña. Ah, por ya. Recusión, así. Entonces, yo entré como avientista. Oye, ahí, y, para, y, para, y para ejecutar ese instrumento hay que tener, bueno, una táctica muy, muy especial y sobre todo también una resistencia en el asunto de la respiración, me imagino. Por eso te digo, ahí, ahí ya comencé ya a, a, de alguna manera a estudiar la música, a estudiar mm. técnicas de, de, de, de cómo tocar zampoña, de cómo de respiración, todo. Claro. ¿Ingresaste a algún instituto, a alguna academia, a un conversatorio, tal vez, conservatorio? Mm, no, eh, cuando estaba en el colegio, no. Eh, saliendo del colegio, estudié en Cuenca, eh, fui a, a la carrera de, de música en la Universidad de Cuenca, eh, lamentablemente me salí, estuve 12 meses ahí, pero no, no, no fue lo mío, no, no, no. Mm. Bueno, es por problemas acá, de bueno tomado. Pero uh -huh. pero bueno, muy aparte de eso, sí, sí, he seguido cursos eh, de tanto, eh, me he especializado más en lo que es canto y me gusta muchísimo la composición musical. Ah, pues qué bien. Y esa época de, de colegial, una época de mucha euforia, de mucho experimento también, eh, participaste en los intercolegiales, en, en aquellas ocasiones ya hace eh, hacían esos concursos de buscar eh, talentos y todo eso. ¿Qué experiencias eh, recuerdas? Ya eso, verás, eh, eso era muy bonito porque el, me acuerdo el primer, el primer festival que yo participé eh, buscando talentos, se llamaba un, un concurso intercolegial que había, eh, que lo hacía la municipalidad. Eh, ahí ganamos con la estudiantina, eh, justamente fue el primer puesto, eh, y ahí ganamos haciendo dúo con Jorge en Gamarca, que ahora también es un gran cantante, un gran músico, tiene un trío, y, y de ahí también gané como solista, gané, ganamos tres veces, representando al Emiliano. ¿no? Entonces la, las experiencias que te deja eso es eh, el, el momento, dejar en alto a tu colegio, que la gente también te vaya conociendo, todo uh -huh. eso. Pero hoy estamos hablando de su trabajo, de su música y también vemos que está con su guitarra. Eh, Anthony, quisiera que nos cuentes cuál fue quizá esa canción, eh, la primera canción que la escribiste. y eh, ¿Cómo llegó esa canción a, a, a tu vida? ¿Y, ¿Y qué impacto ha tenido? A ver, la primera canción que yo escribí se llama Vuelve esa está en YouTube, la pueden buscar en YouTube a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando eh, me pueden buscar en, en YouTube como Anthony Rivas Oficial ahí pueden escuchar toda mi música, igual me pueden seguir por Facebook, por Instagram eh, bueno, esta canción se llama Vuelve la escribí a ver, es que es una canción súper super melancólica ¿no? pero, pero cuando, cuando recién la escribí, les hacía escuchar a mis amigos y siempre por ahí en una una joda, así cuando salían, uh -huh. eh, me, me decían que la canto, entonces sí, sí les gustó mucho. Ya, yeah. um, y eh, habla eh, tal vez de una, de una situación real, de una vivencia. O sea, una, a, a mí no me pasó, la verdad, en ese tiempo no me pasó, porque yo tenía 17 años, entonces no, uh -huh. no, no estaba como para sufrir un amor todavía, yeah. pero... <risa> pero algo te, te motivó, eh, ¿viste en algo, no sé, tal vez... Eh... Pero era la historia de un amigo mío que estaba justo ah, en, el, claro. en, un, en un tema de, de, de por así decirlo, yeah. de separación. De ya. Yeah. Entonces, por ahí fue. Pero, por ahí fue, no... la, la inspiración. Y la puedes, la puedes cantar en este momento, la tienes ahí. Sí. A ver, bueno, ahí, pues, vamos. Si ama, vuelve. Yo ya sé muy bien. Ya nunca vas a regresar, que conmigo ya no estarás, que en las noches me matará el frío. Pero por favor, déjame una vez más intentar, que contigo yo quiero. Quiero estar, sabes bien que tú eres el Tú No me dejes con esta agonía que me mata de noche y de día, que me hace pequeño en la vida. Que la vida se me quiere ir, que mi cuerpo no puede olvidar esas noches cuando hubo cariño. Ven que no puedo encontrar otro amor que me dé ese mismo calor. Con el que tú matabas el frío. Un pedacito. <ríe> Vuelve. Interesante, muy bonita la canción, muy bonita la letra. Y sabemos que tú eres un gran compositor, eh, que has hecho muchas canciones para ti, pero también has hecho para otros músicos. Cuéntame de esa experiencia, ¿para quiénes has escrito? Bueno, eh, ahora, ahora, últimamente estoy haciendo canciones. Me he dado cuenta que me gusta también escribir canciones que tienen que ver con, con tiempos difíciles, ¿no? O, o para un pueblo. Uh -huh. Escribí, recientemente una canción para, para acá, para Baños. Me dio un, un pedacito de idea eh, una, una gran amiga que es de acá y, y, y yo comencé a escribir. Entonces, yo, por ahí, cuando tengo algún evento, me la uh -huh. piden. Y la gente de acá sabe, incluso el alcalde de acá de Baños, eh, ya, ya me ha dicho que vaya algún rato que pueda para, para ver cómo hacemos para grabar esta canción. Entonces, eh, eso es muy importante ¿no? para mí. Eh, recientemente también le escribí una canción a, a Alex España, que, que, que la lanzó para su tu, tu última producción. Un gran amigo mío, catamayense también. Gran talento que tiene Catamayo. Uh -huh. Y... Y bueno, para Andresito Jaramillo también, que, que ya está próximo a sacar su primer, uh -huh. su primer trabajo musical como solista, ya, ya se viene uh -huh. algo, que también es un nuevo talento que tiene Catamayo, una excelente voz, uh -huh. y uno de los talentos que yo admiro muchísimo de nuestra tía. Así que bueno, uh -huh. sigo escribiendo, sigo haciendo música, y, uh -huh. y así para, para otros talentos que más Anthony, adelante ya... Sí, Anthony, me doy cuenta de que tú eres un, un... más allá de un artista, de un profesional, eres un ser humano que te identificas mucho, como ya lo dijiste, con los momentos difíciles que atraviesa el mundo, que atraviesa la sociedad, que tienes un gran corazón para compartir lo que nos estás contando. O sea, no te has quedado con el talento, que con lo que tienes, con lo que has aprendido. Estás compartiendo con otros, ayudándoles a crecer también. Y eso es muy digno, muy bueno. Esa es la idea. Es que si, si, si, si otros crecen, o sea, digamos, si yo escribo una canción para, para Leonardo, por ejemplo, y esa canción pega, y a él le va bien a mí también me va a ir bien. Porque todos ganamos, ¿no? Es ganar que ganar Claro. Entonces, esa es la idea. Y, y, gana, y, gana, y gana en este caso Catamayo, porque los talentos mm -hmm. son... Estamos hablando claro. de talentos en nuestra tierra. Eh, recientemente, bueno, cuando empezó esto de la pandemia, escribí una canción por, por el tema del coronavirus que se llama Esta Tormenta Pasará. Eh, mm -hmm. Tuvo mucha acogida en redes sociales, la lancé en Facebook. Eh, mm -hmm. La hice una grabación casera, no sé si... si ustedes la han escuchado, pero si no, les, les invito a escucharla Se llama Esta Tormenta Pasará. También está en YouTube. Ya. Yeah. Y, y, y la gente se identificó muchísimo con esta canción. Ya. Yeah. Bueno, y seguramente de alguna manera en Agua Santa, donde te encuentras en, por estos días, eh, también has podido llevar es, este trabajo tuyo, mostrar lo que haces. ¿Cómo ha recibido la gente? ¿Cómo has visto eh, la aceptación de tu música allá en ese lugar? Gracias a Dios... Eh, por acá estoy, estoy estoy muy feliz la verdad o sea, sin este sin alejarme tanto de mi tierra no pero la <risa> eh, verdad que, que considero años ya como mi segunda casa eh, tanto que, que, que le hice una canción como, como te cuento entonces por acá estoy abriéndome puertas eh, eh, eh, eh, eh, eh, he llegado a hacer bastantes amistades buenas amistades eh, el, la gente acá es muy emprendedora. <coughs> la mayoría de la gente tiene, tiene emprendimiento, como puede ser restaurantes, hosterías, hoteles. Entonces hay bastante apertura para, para los artistas. Y, y, y yo me he estado moviendo en ese sentido. Y, y sí, tengo, tengo trabajito por acá, estamos trabajando, me estoy haciendo conocer. Yeah. Como te dije, anteriormente estoy abriéndome las puertas por acá. ¿Y, ¿Y qué es lo que más recuerdas de tu tierra, de tu, acá, de, de Catamayo? La comida. La, <ríe> La comida. Comi <ríe> claro. La comidita, las alberguitas con guineo que, que, que me hacía mi tía en, en el almuerzo los domingos. Ajá. Sí, sí, por supuesto. Donde tú vives, pues obviamente donde tú estás ahora, hay otras costumbres. Me imagino que estarás aprendiendo también de, de otras, de otros platos, de otros gustos, de otras cosas nuevas. Concursos. En cuanto a concursos, eh, Anthony, eh, ¿qué es lo que estás eh, preparando? Nos hablabas de un concurso. Creo que se nos fue Ramiro. Sí, algún inconveniente con el audio. Bueno, esto o sí. Sea, siempre... O bueno, que existe más bien. Eh, ¿Ya estoy? ¿De vuelto? Sí, sí. Eh, un pequeño inconveniente con la Internet. Bueno, sí, sí. es Eso es normal en estas en estas situaciones. Eh, te preguntaba, eh, Anthony. Háblanos de ese concurso pura caña que nos estabas, eh, creo que un rato, mencionando. Ah, sí. Eh, fue un concurso que hicimos con conversátil son de, de José Luis Loján, más conocido como J. David, es un productor igual, catamayense. Mira mira cuánto talento hay en Catamayo, ¿no? Y falta y, y, pero falta eh, que nos dé un nombre al, al, al talento local. Uh -huh. Entonces hicimos un, un, un concurso para para incentivar a los nuevos talentos, los jóvenes. Eh, tuvo buena acogida, lo hicimos justo en tiempo de pandemia. Eh, el ganador fue Andresito Jaramillo, como les hablé. Entonces el premio para el ganador era hacerle la producción en su totalidad de un tema musical inédito. Eh, la canción ya está hecha y tengo entendido que ya, ya la grabaron. Uh -huh. y pues, pues ya está encargado de hacer la, la, la mezcla la masterización y todo eso y se viene el video. Entonces eh, se viene una gran canción de, de ese talento Andrés Caramillo que fue el ganador de Pura Caña. Queremos hacer una segunda edición este año a ver cómo nos va. No sabemos todavía para qué mes, pero de que vamos a hacer un segundo concurso tenemos que hacer para, para nuevos talentos. Por supuesto. Eh, también estás dedicado o, o manejas también este tema de lo audiovisual, de la producción audiovisual. Eh, Anthony Sí, sabes que, que últimamente me he alejado un, un poco del, del tema de, de, de, de, de la producción visual, ¿no? Pero sí, sí, sí, sí me dedico a eso también. Uh -huh. eh, he hecho por ahí... Algunos videos musicales para, para otros artistas, para mí también. Mm -hmm. eh, recientemente le hice un video musical que estuvo aquí en baños eh, Brian Saitama. Leonardo lo conoce a, a Brayitan Es un talento joven también. lanzó un tema inédito. Eh, por ahí también hicimos un par de videos para, para Zach Trío, cuando, cuando teníamos el trío. Para el para Javi Vega también le hice un video. Así, ah, ¿no? Pero bueno, ahora estoy un poco alejado de, de, de ese tema. Pero sí, sí, sí, me gusta muchísimo la, la producción, la producción audiovisual. audiovisual. Sí, tuve por ahí también en, en pandemia. Bueno, es que en pandemia se me ocurrieron tantas cosas que también me puse a hacer un, un programita así como el de ustedes, uh -huh. pero un poco más cercano, no más dejándose uh -huh. de ¿no? Más a la joda y eso. Ya. ¿Y ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? Videos de, de chiste y eso. Pero bueno, yo lo hacía más por o, como, como un como entretenimiento Jorge. extra, sí. Exacto, es algo que, que me gusta. Ah, pues qué bien, qué bien Anthony. Bueno, yo creo que todo lo que uno se hace, pues eh, se aprende, ¿no? Y se va descubriendo nuevas, nuevas situaciones. Eh, Anthony, eh, ¿cuál es eh, quizá la, la canción? Bueno, ya lo dijiste, una canción que escribiste para, para el lugar donde tú estás. Quisieras tal vez eh, eh, cantarnos un poquito de esa canción, eh, Anthony. ...de la que escribiste para Baños. Ah, para Baños. Esta canción se llama... Chuta, todavía no tiene ni nombre, ¿verdad? Esta canción. Lo dice más o menos así. Yo renací en esta tierra... ...de aves y cascadas... ...de cañas y melcochas... Y de aguas milagrosas, de ti me enamoré, en ti yo me quedé, y poco a poco como te he visto crecer. Yo renací en esta tierra de gente bonachona, de encanto sin igual y muy trabajadora. La mamá tumburagua me acobija en la mañana. Y por la noche cae la luna en mi ventana. Un pedacito de cielo, gracias por existir. Aquí yo desperté el niño que hay en mí. Y viene el coro. Yo soy vaneño, vaneño de corazón. No tengo envidia de aquel que aquí nació. Yo soy baneño, baneño de corazón. Aquí aprendí a vivir y aquí me quedé yo. Un pedacito. Eso, bravo. Sí, y, bien, y, Rivas. con esta canción se identifican muchísimos, muchísima gente que, que no es de acá, pero vive acá. Te uh -huh. cuento que la gente emprendedora y la gente que genera trabajo aquí en baños es gente de afuera. Entonces, uh -huh. eh, los empresarios y todo, eh, no son baneños en realidad. Entonces, uh -huh. Son baneños, pero de corazón. Entonces, eh, se identifican muchísimo con esta canción. Seguramente que sí. Eh, Anthony, aparte de la música, ¿qué otra cosa te gusta hacer o qué te gustaría hacer, Anthony? Bueno, aparte de la música, eh, salir, no, mentira. Eh, como te dije, me gusta mucho la producción audiovisual y, bueno, en un futuro yo sí quisiera eh, tener mi, mi, mi negocio, un resta si no es un restaurante, es un bar. Uh -huh. Una de las dos cosas. Eso, eso siempre eh, he querido y, y tengo que tenerlo algún día. Ah, pues qué bien, claro. Eh, siempre es importante mirar también otras opciones, otras alternativas, pero eso no no quiere decir que tú te vas a desprender en este caso del arte, porque el arte lo llevas en la sangre, como se dice, Anthony. Claro, eso. Eh, cuéntanos, eh, sabemos que ya llevas eh, algunos añitos ya en esto de la música, eh, ¿cuántos años llevas ya y quizás estás preparando algo como para celebrar eh, eh, los años de vida dentro de la música? A ver... Eh, justamente ahora en, eso les quería contar eh, ahora en agosto eh, el el 14 de agosto, sábado 14 de agosto si no estoy mal, eh, vamos a hacer un, un concierto en vivo en, en Opam, Opam Club que es el el, el, el local de, de mi amigo Miguel Paredes, allá en Catamayo eh, por, por mis 10 años de trayectoria, son 10 años de música 10 años ser, eh, algo, algo chévere con con gente invitada, con invitados, uh -huh. así que también quiero invitarlos a ustedes para que, para que estén ahí, estamos armando algo bonito, claro. no se ha lanzado la publicidad, pero ya, ya uno, hay una, una primicia, uh -huh. y, y, y nada, hacer, hacer un, un show diferente a los, que, a los que siempre he venido haciendo, va a ser algo, yeah. algo un poco diferente a, a eso, por 10 años de carrera musical. Y seguramente te cantarás posiblemente todas las canciones que tienes, ¿no?, bueno, la, la idea la idea de la idea de este show eh, es hacer canciones que no las he cantado normalmente cuando, mm. cuando canto en, en, en algún evento, sino canciones que a mí me gustan, pero nunca las he cantado en, en un evento. Mm -hmm. entonces, ah, no, pues se, qué bien. Entonces, pues y qué canciones bien. Inéditas, que, que rara mm. vez las canto en vivo también. Entonces, de iban de cabeza mis canciones y canciones que me gustan, pero que nunca las he cantado. Y, y en versión acústica. Pues qué bien, qué bien. Eh, Leo, ¿tienes alguna inquietud, me parece? Bueno, nada, solo escuchándole y eh, bueno, Anthony ya pues nos había dicho que eh, va a estar, eh, bueno, va a estar en un evento que está organizando justamente por sus 10 años dentro del arte musical y qué bien, que también, eh, me imagino, Anthony, que estarán eh, también quienes han formado parte de tu trayectoria musical y eso dará un matiz diferente al evento, me imagino, porque también habrán invitados eh, que no han estado eh, junto a ti, digamos, eh, en la parte musical, pero que posiblemente vayas ya a presentarlos como una coyuntura nueva en la parte musical O, o, o cuál va a ser ese matiz que, que va a tener esta noche Colorida, llena de mucha alegría, de mucha emoción Y conociéndote a ti, todo ese talento y esa creatividad que tienes Me imagino que va a ser un, un, un evento único Que va a vas a tener en esta fecha especial por tus 10 años Esa es la idea, la idea es hacer, este como, como les decía, no algo diferente no, no va a ser como el típico show que cuando uno canta, ¿no? invitan uh -huh. a... a Deca, ¿sí? Bueno, va a ser un, un show que dure un repertorio de hora y media, ma, de hora y media, hora y 45, más o menos, eh, intercalando. Eh, voy a tener artistas invitados, amigos. Eh, todavía no sé cuáles, pero que sean unos cuatro cantantes más, bueno, más o menos ya deben saber cuáles son mis amigos que <risa> han empezado conmigo y han es... estado conmigo desde el principio. Entonces, claro. esa es la... Eh, y, y no va a ser el, el mismo repertorio que te llevo siempre, ¿no? Eh, eh, mm. Canciones que me gustan, ¿Qué? que nunca las he cantado, eh, tratar de hacerlas ahí. Ah, pues qué bien, sí, sí. Sea un poco más formal, eh, con el público también, que sean amigos que me han apoyado desde siempre, gente que mm -hmm. me gusta, eh, gente de mi tierra, familiares, etc. Mm. Esperamos y estamos seguros que será todo un éxito este acontecimiento, sobre todo por el motivo que es el aniversario de, de todos estos años que llevas eh, apegado a este arte, a lo que te gusta, Anthony, a la música. Y tanto como te gusta la música, ya lo decías también, eres amante, eres un, eh, un hombre que nació pues acá en Catamayo, y por eso escribiste una canción para esta tierra. Y no sé si nos quieres brevemente comentar sobre esta canción y también es regalarnos un poquito de este tema. Ok. Um, bueno, esta canción se llama En Catamayo. Yo nací. Eh, hicimos el lanzamiento el, el año pasado el, en, en las fiestas, el 22 de mayo del 2020. Y, y bueno, también está en YouTube. Pueden ir a ver, pueden ir a escuchar. La grabé con mi amigo Santiago Aguilar. En aquel momento hacíamos la dupla. Eh, es una canción muy bonita. Como como buen tomeño, tenía que hacerle una canción a mi tierra, así que... Eso, muy bien. Le, le hice. La, vamos a cantar un pedacito de esta. Yo nací en esta ciudad, de verde cañaveral, y un pequeño cielo azul, de gente buena con mucha actitud. En Catamayo yo nací, en Catamayo yo crecí, en Catamayo me enamoré y de Catamayo no me fui. Somos gente noble por aquí y parranderos, claro que sí, somos unidos de corazón porque tenemos una ilusión. Esta es mi tierra, sí, esta es mi tierra, sí, ay, vaya querido. Siempre te llevo conmigo, esta es mi tierra, sí, esta es mi tierra, sí, aquí yo nací, y aquí me quiero morir, por el calor de su gente, y por sus hombres valientes, es lo que hace a esta tierra. Que sea un valle encantado, sí. Y si tú quieres venir, no te vas a querer ir. Pues te vas a enamorar de sus mujeres y más. Esta es mi tierra, sí. Esta es mi tierra, sí. Ay, valle querido, siempre te llevo conmigo. Esta es mi tierra, sí. Esta es mi tierra, sí. Aquí yo nací, y aquí me quiero morir. Y estos aplausos se suman los eh, corazones, bueno, las eh, emociones también que se pueden eh, virtualmente ver, observar de parte de los... Seguidores de los amigos de Anthony Rivas que esta noche nos está complaciendo con su música, con su talento. Algunos a lo mejor no te conocieron o no te escucharon, pues esta es una gran oportunidad para que te conozcan también y como ya lo manifiestas, toda tu música está en YouTube para poder deleitarnos y, y realmente disfrutar de, de tu voz, de, de tu estilo que es único. Aunque hay muchos, mucho talento que en Catamayo que tú bien lo mencionaste, pero cada quien tiene su estilo y su forma y algo especial. Anthony tiene lo suyo. Anthony, seguramente tú estás muy agradecido de, de acá, de tu gente, de tu tierra, que aunque por esta ocasión ha salido, pero seguramente tienes mucho que, que dar y, y recibir también de Catamayo, ¿no? Sí, la verdad que, que yo siempre he dicho, eh, yo sí he sido profeta en mi tierra, gracias a Dios. Eh, he tenido trabajo allá. Y La gente siempre... Cuando he ido a algún escenario, sea de solista o sea con, con, con mi compañero, con Santiago, siempre nos han recibido súper bien. Eh, uh -huh. Siempre hemos tenido trabajo, gracias a Dios. Y, y nada, yo empecé allá y bueno, uh -huh. quiero, volver, quiero volver algún rato a, a radicarme otra vez en, en mi tierra. ¿Alguna mala experiencia que tuviste en el tema de, de presentaciones, de escenario, de algún evento que tuviste que cumplir? ¿Algo que no salió tal como tú lo habías planeado? Chuta, muchas cosas. <ríe> como músico mismo. Son, son, son demasiadas cosas que... Por, por ejemplo... Pero no te el... caíste alguna vez del escenario, me imagino, porque eso sería terrible. No me he caído, no me he caído del escenario, gracias a Dios. Lo que sí, eh, típico, me he olvidado la letra... Eh, Alguna vez me golpeé con el, con el, con el micrófono por tratar de sacarle del pedestal, ¿no? Uh -huh. Y no sé qué no pasó, pero me pegó un corrientazo aquí. Y se me pegó así. Y todo fue hoyo todo fue uh -huh. eh, Pero experiencias así... Bueno, esos eso son, son accidentes que pasan. Pueden pasar a cualquiera, le puede pasar. Uh -huh. Experiencias feas. Eh, Alguna vez... Eh, me acuerdo que en un evento no nos pagaron, nos robaron. Entonces, eso, eso eso también fue por confiados y cosas así. Ahora ya hay que ser un poco más, más seguro. Cuando uno va... Sí, a... sí. Claro. Bueno, cosas del de, de oficio, ¿no? Que pasan y que quedan de, de recuerdos, de experiencias, ¿no? Y que luego cuando hay las cuentas, pues simplemente disfrutas, ¿no? De, de todas estas cosas que pasan. Uno se ríe después de, de, de todas esas cosas, pero sí. es parte, parte del de... proceso de la vida. Bien, Anthony, ya en la parte final, no quisiéramos irnos sin que nos, eh, nos cuentes también eh, la experiencia de, de la pandemia que a todos nos ha, ha movido, nos ha quizá desubicado o nos ha empujado a hacer otras cosas. Eh, tú también como músico, ¿cómo tomaste esto? ¿En qué te ha afectado? ¿Cómo te ha afectado y además que nos hables brevemente y si quieres nos cantas un poquito de esa canción que dedicaste justamente por esta por este tema de la pandemia. Bueno, yo creo que, que la pandemia nos golpeó a todos, a, a todos, a todos. En realidad, a todos nos golpeó económicamente, emocionalmente. Eh, todos hemos perdido algún ser querido, algún ser cercano. Entonces, sí, sí, en, en mi caso sí, sí me golpeó duro. Eh, perdí a un familiar muy querido, eh, recientemente, ¿no? Y, y bueno y en, el, y en el y en el ámbito de la música pues, estuvimos un año prácticamente encerrados sin poder hacer nada sin poder generar un centavo por así decir pero pero bueno también fue como un descanso por, de, de de tantas no, de tantas malas noches como como dice Leonardo <ríe> pero pero bueno eh, gracias a Dios esto ya está pasando eh, en ese encierro yo también, eh, sí ha dejado cosas positivas, uh -huh. porque sí nos hemos hecho un poco más humanos. Sobre todo. Más, eh, más carendones con, uh -huh. con, con cosas pequeñas, eh, un poco más sensibles. Entonces, bueno, yo en ese tiempo de, de, de encierro sí, sí me dediqué también a escribir más canciones, a escribir música, ya, uh -huh. ya voy grabando también hice también una canción para, como les comentaba anteriormente, para, en, en estos tiempos de pandemia escribí una canción para incentivar a la gente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal si los dejas con un pedacito de esa canción ya para finalizar? Eh, la tormenta pasará, me parece que se llama, ¿no? Esa tormenta pasará se llama esta canción. Esa canción la escribimos con, con un gran amigo, con Johnson Caramillo de Catamayo. También se nos está viendo. Un saludo para Johnson. Dice así. Y de repente un día, todas las calles quedaron vacías. Ya nadie va por la avenida. Solo uno que otro policía, ya nadie habla del dinero, y del político ratero, solo queremos resistir, hasta que el sol vuelva a salir, el 2020 queda grabado, la nuestra historia la ha marcado, se forma un antes y un después, comenzaremos otra vez. La tormenta pasará, volverá la alegría, volverán esos días de caminar por la avenida o sentarse en la acera, escuchando a la abuela contando historias de la vieja escuela. Volveremos a juntarnos Volveremos a salir, volveremos a unirnos, volveremos a reír, volveremos a esos días cuando tú estabas aquí, volveremos a la vida cuando todo era feliz. Algunos dicen que es profecía, que es por tanta monotonía,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 Cuando todo era feliz. Ahí nomás. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Anthony Rivas. Una canción muy, pero muy esperanzadora. La tormenta pasará. Bueno, de hecho, ya está pasando. Las cosas van mejorando. Tenemos esa confianza. Eh, Anthony, muchas gracias. Queremos una vez más eh, eh, felicitarte por lo que haces, por tu trabajo, animarte a que sigas adelante y so, sobre todo lo que lo que vas haciendo no con la gente, con los demás, con los que miran en ti como un referente y vas apoyándoles. Esa es una, una tarea muy noble de tu parte. Anthony, una vez más, de parte de Leonardo y todo el equipo de este espacio, de este programa, te agradecemos por habernos acompañado aquí en Escenario. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Leonardo. Eh, a ustedes también desearles muchos éxitos. Gracias por una vez más por, por invitarme, por tomarme en cuenta en, en el programa. Y, y nada, saludos a Catamayo. Sigan adelante y no, no olviden de cualquier cosa avisarme. Y este 14 de, de agosto en Catamayo para celebrar esos 10 años de mundo. Muchísimas gracias. Con todo gusto, estaremos pendientes y atentos de lo que hace Anthony Rivas, cantautor y productor ecuatoriano, que esta noche nos acompañó aquí en escenario Rostros que Dejan Rastros. Amigos, gracias, que la pasen muy bien. Mañana volvemos a las 18.35 con otra entrevista muy especial. Felicidades. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función, escenario